¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman y hoy vamos a aprender a armar una PC desde la página de Full Hard. Para lo cual directamente nos vamos a la computadora Vamos a abrir el Edge, no, vamos a abrir el Chrome Ahí está, vamos a ingresar a fullhard.com.ar Y vamos a encontrarnos con este botón que lógicamente dice Arma tu PC Lo vamos a cliquear y al principio nos va a preguntar si queremos hacer una PC armada con la plataforma de AMD o una con la de Intel En mi caso en particular, esto es solamente una decisión mía y ustedes pueden elegir lo que tengan ganas Voy a elegir AMD, vamos a ver que acá tenemos todos los procesadores disponibles y como hoy tengo ganas de simplemente armar una con un Ryzen 5 2600, voy a elegir este que tenemos acá. Por supuesto siempre se pueden fijar que tenemos la cantidad de stock disponible acá abajo, entonces vamos a agregar este. El siguiente paso es seleccionar el cooler, como podemos ver acá, nos va a mostrar aquellos que son compatibles con la plataforma que acabamos de elegir Es decir, el sistema es inteligente y no nos va a mostrar uno que sea, por ejemplo, compatible con solamente Intel cuando acabamos de elegir AMD Entonces para este caso, simplemente vamos a elegir el Corsair H60 Para el caso de la motherboard, que sería el tercer paso, también vamos a encontrarnos con que nos ofrece todas aquellas que son compatibles con procesadores AMD la selección de la motherboard es todo un tema y depende más que nada de lo que tengan ganas de hacer ustedes con su PC. Entonces, para este caso en particular voy a seleccionar la B350F Republic of Gamers Strix de Asus, que es la que tengo ahí. ¿Por qué elijo esta y no una superior o inferior? Bueno, dependiendo del chipset que elijan, obviamente van a tener algunas capacidades extra o limitaciones. Entonces, como yo quiero hacer un poco de overclock, pero nada muy... Impresionante en el 2600 que elegimos en el primer paso, entonces con la B350 voy a estar más que bien. Entonces selecciono esta motherboard y vamos al siguiente paso que tiene que ver con la memoria RAM. Como podemos ver solamente nos muestra DDR4 porque lógicamente es lo que es compatible con la plataforma que seleccionamos. Dado que Ryzen es bastante dependiente de la velocidad de las memorias, vamos a seleccionar este kit que tenemos acá de 2x8GB que van a 3200MHz como máximo. Por supuesto ustedes pueden seleccionar las partes que tengan ganas, esto simplemente a modo de ejemplo y como pueden ver la PC que estamos armando en este momento va a servir tanto para jugar como para hacer trabajo más o menos fuerte como por ejemplo renderizado de video, entonces acá por ejemplo podrían seleccionar solamente 8GB de memoria RAM con lo cual ya estarían bien y si quieren pasar a 16 por ejemplo para renders, cosa que a veces es un poco necesario entonces también tienen la posibilidad. Dado que la motherboard que seleccionamos tiene 4 bancos de memoria, entonces primero seleccionamos este kit de 2 memorias RAM y vamos a ver que nos va a aparecer una segunda elección posible en donde yo podría elegir, por ejemplo, dos de este artículo o poner simplemente estos dos que tenemos acá para hacer cuatro memorias RAM en total. O si no quiero porque simplemente me quiero quedar con esos dos sticks de RAM que elegimos al principio, o sea, estos de 2 x 8 GB, vamos a tocar directamente en el próximo paso para seguir adelante. El quinto paso nos solicita que seleccionemos una unidad de almacenamiento, en este caso un disco rígido. Entonces, para este caso elijo uno de un TB, que es un Western Digital Blue. Vamos a ver que nos ofrece la posibilidad de agregar más discos, como en este caso no quiero más, vamos al próximo paso. Por las dudas tengan en cuenta que si se confundieron o si quieren agregar algo más, simplemente pueden tocar en uno de los pasos previos, por ejemplo en disco duro. Y podemos seleccionar en cambiar, por si quiero por ejemplo en vez de tener el blue de un terabyte pasar al black, puedo hacerlo directamente tocando ese botón. Sin embargo en este caso lo vamos a dejar con el blue que seleccionamos al principio. Pasamos al SSD, vamos a elegir producto, esto es si no hubiese tocado el punto el botón próximo paso, esto simplemente para que vean cómo manejarse con esta columna que tenemos acá a la izquierda y vamos a seleccionar un SSD de 240 GB WD Green como para poder meter el sistema operativo ahí dentro una vez más el sistema nos ofrece la posibilidad de añadir más unidades de almacenamiento lo cual en este caso no voy a hacer, vamos al próximo paso y acá viene el tema de la placa de video que es algo bastante interesante porque por supuesto va a depender de lo que tengan ganas de hacer con su PC como este no es un tutorial de cómo seleccionar cada parte solamente voy a elegir una GTX 1060 Strix de Asus de 6 GB. Personalmente yo tengo esta GPU en mi estación de trabajo en mi casa y la verdad que va bien tanto para jugar como para hacer trabajos de render. Llegamos entonces al punto que en mi opinión es el más importante en todo armado de cualquier computadora y es el de la fuente de alimentación. Vamos a ver que acá el sistema nos arroja varias opciones pero siempre van a estar por encima de los requerimientos mínimos de todo lo que acabamos de seleccionar, por eso es que es básicamente uno de los últimos puntos cuando consideramos productos electrónicos en el armador de PC. Por lo tanto vamos a ver que más o menos arrancan en los 550 watts. en mi caso en particular voy a seleccionar esta BGA bronce que tenemos acá simplemente para tener un poquitito más de potencia. La idea no es hacer correr todos los componentes con la PSU, es decir, la fuente de alimentación, corriendo siempre casi al límite, sino dejarle un poquitito más de margen. En este paso tenemos que seleccionar el gabinete. Por supuesto el sistema, al igual que les dije previamente, al ser inteligente, ya nos va a ofrecer aquellos gabinetes que son correspondientes para el formato de motherboard que seleccionamos y también para poder meter el largo de la placa de video que seleccionamos. Algunas que son tan largas que el gabinete puede quedar chico. entonces como a mí me gusta mucho la marca NZXT, esto es un tema simplemente personal, voy a elegir el S340 Razer Edition y lo voy a agregar al carrito. En este paso tenemos la posibilidad de añadir una licencia original de Windows 10 Pro de Microsoft. Tengan en cuenta que si compran esta licencia dentro del armador de PC entonces se les va a instalar todo aquello que corresponda para su PC. También, por supuesto, la PC se las van a entregar de forma totalmente armada, excepto que la soliciten específicamente que la quieren en partes separadas. Como ya soy dueño de una licencia porque soy estudiante universitario y puedo conseguir una a través de Microsoft, y ustedes tal vez también pueden hacerlo, así que siempre averigüen por las dudas, vamos al próximo paso. Acá podemos seleccionar qué mouse queremos, entonces a mí me gustan los productos de HyperX, voy a seleccionar este que tenemos acá. Y lo mismo en el siguiente paso, pero con el teclado. Entonces vamos a seleccionar el HyperX Alloy FPS con switches brown, que tienen que estar por acá, perfecto, lo vamos a añadir al carrito y finalmente los auriculares y ya para hacer toda la misma marca y además porque a mí personalmente me encantan estos auriculares los puedo recomendar personalmente vamos a seleccionar los HyperX Cloud Revolver S Finalmente en este paso podemos seleccionar accesorios extra como por ejemplo una placa de red, algunos parlantes o un adaptador bluetooth entre otras opciones como no quiero agregar nada en particular vamos al próximo paso en el cual sale un resumen de todo lo que seleccionamos previamente. Entonces si queremos hacer algún cambio lo podemos simplemente hacer desde acá. Obviamente tocando en el botón de cambiar. Y si estamos totalmente de acuerdo con todo lo que tenemos acá vamos a directamente agregar al carrito. Nos va a preguntar si queremos seguir comprando o no. Entonces le vamos a decir no, llevamos al carrito. Si por alguna razón queremos eliminar por ejemplo alguno de los productos que seleccionamos. Vamos a tocar en alguno de estos botones. En este caso no lo voy a hacer. Vamos a ir casi hasta el fondo donde vamos a encontrarnos con... Los métodos de pago a la izquierda, es decir, pago en efectivo, por transferencia o por mercado pago. Y después más abajo los métodos de facturación. Es decir, tienen la posibilidad de seleccionar factura B en tres tipos distintos, o sea, consumidor final, IVA exento o monotributista. Y finalmente, como cuarta opción, si quieren la factura A. Si por alguna razón no saben lo que significa esto, entonces no se preocupen, por defecto el sistema pone la factura B, que es la clásica de consumidor final, no se hagan drama. Para mi caso en particular voy a seleccionar pago por mercado pago y tocamos en finalizar compra. Si no estaban logueados en la web, entonces les va a pedir que hagan inicio de sesión. Entonces ponemos pepitopepe.com y la contraseña es no sé mi password. Perfecto. Y vamos a ingresar. Entonces, ahora sí, estando ya en el último paso, vamos a verificar todos nuestros datos personales y del domicilio. Y consideren que siempre los datos que ponemos acá son los datos de facturación. Vamos a ir para abajo del todo y vamos a ver los métodos de envío disponibles. Podemos hacer el retiro en el local a costo cero o podemos pedir un cadete privado, es decir, una moto que directamente nos traiga todos los productos a nuestro domicilio. Para esto hay que hacer la compra, es decir, terminamos este paso y después llamamos para poder coordinar todo este tema. O podemos calcular el envío por OCA a sucursal o a domicilio. En mi caso voy a seleccionar el envío a domicilio, vamos a ver que va a calcular el costo del envío. Y ahora sí, finalmente tocamos en finalizar compra. Con esto ya tenemos el número de pedido, que en este caso es el 7063. Y si vamos abajo de todo, vamos a ver que simplemente nos queda pagar. Cuando lleguen a este paso, lo más probable es que ya les haya llegado un mail de confirmación con todos los productos que seleccionaron. El botón nos va a llevar a nuestra cuenta de mercado pago. Es cuestión de que se procese el pago y simplemente esperar a que lleguen los productos a domicilio. Así que yo me siento a esperar. Llegó, llegó. ¡Uy! El procesador. ¡Uy! ¡El cooler! ¡Uy, la madre! ¡Para la GPU! ¡No, memoria. Hijo, ¡Disco, se ¡Va a morir el disco! ¡Está loco! ¡La fuente! El, ¡El SSD! ¡Lo agarré todo! ¡No, para el gabinete no, el gabinete no! ¡El gabinete! ¿Para los periféricos! ¡Dale! Vamos. ¡Auriculares! ¡Teclado pesado! Y ah. sí, hay que firmar ahora la rotación. Ahí tenés. Gracias. Nos vemos en próximos videos.